Eddon eh, el día de ayer eh, yo hice un comentario en, en las en la redes sociales Facebook, pensando que que era una, un meme, una, una, una un relajo una, una bola que se había corrido y que a veces uno, uno trata de certificarlo con los medios de circulación nacional precisamente sí, lo, lo, lo, me di cuenta que es una publicación y que eh, ya eh, esas personas tienen que estar seguros ya en Guatemala ya eh, haciendo sus su juramentos ya lo hicieron y hay algo que, que nosotros lamentablemente eh, es como yo estoy seguro que yo le menciono a Víctor un abogado que va a defender a X personas y de que le mencione el nombre él en su mente va a decir el tipo culpable porque eh, uno sabe eh, que abogados son los que defienden los culpables eh, oh, si sí, es así eso, olvídate, y salen ilesos son los grandes, salen bien porque son buenos abogados y ver y me pregunté y traté de buscar y como hay mucha gente que sabe mucho de esto y que hay personas que han durado muchísimo tiempo en ese en ese en ese puesto que no, se, no han sido nunca elegidos por el pueblo y nada de eso, es un eso es un atributo que lo hace la cama, las cámaras de los representantes de cada país y se designan uno, dos o tres eh, miembros de, de, de, ese, de ese organismo que le vamos a llamar el Parlacén. Si usted comienza a hablar, el Parlacén tiene mucho nombre, tiene mucha historia, tiene mucho de todo, pero usted le, usted le pregunta a 10 gente que hace el Parlacén y 9.50.3 dice, no sabe. Y como que es un organismo eh, importante, pero no es un organismo que, como la, la ONU, las Naciones Unidas, cosas así, pero, pero por ser un organismo de ese tipo, tiene la facultad de ser diputado de la región a la cual fue asignado, si es para vigilar a China, si es para vigilar a Europa, si es para vigilar a América, si es para vigilar a, a, a Centroamérica, lo que sea lo que sea donde lo sea usted que le asignen como diputado en el Parlacén que fue su función pero hay algo que hay algo muy importante que tiene ese, ese cargo y es la inmunidad entonces usted me pregunta y cuál es el el el tema el, el tema y otra vez le pregunto a ustedes como ciudadanos y como y a muchos que nos oyen que nos escuchen y nos ven son eh, son versados, son inteligentísimos en política ¿cuándo hemos tenido un expresidente o un una ex vicepresidente o vicepresidente miembro del Parlacén puede ser que sea antes hemos, ya hemos tenido Tony Raful un grupo, un grupo de, de que te, hemos tenido siempre representantes en ese de Peñagón, me parece en un momento, eh, pero nunca fueron presidentes. Y eso es como, tú te sientes como que estoy lavando la barba mía antes que me llegue, el, eh, antes que se me incendia la, la, la, la barba y la estoy poniendo en remojo. Eso es lo que, esa es la percepción. Ahora voy a utilizar la palabrita famosa de los 20 años, la percepción. La percepción que tiene cada uno de los dominicanos señores, a ustedes dos jóvenes que acaban de ser eh, exaltados a, a ser miembro del Parlacen, que le toca, oye, yo, yo no sabía que eso le toca por la investidura, o sea, que todos los que han sido presidente y vicepresidente solamente tenían que presentarse allá y ser miembro del Parlacen, no necesitan que el, que el Senado de aquí lo elija, ni que la tele, nada de eso, ya por su investidura, pero, pero hasta ahora hasta ahora históricamente me parece que no ha habido un expresidente quiere decir luego de ser presidente pasar miembro pasar ser diputado o sea de lo que? de presidente a diputado eso como que ¿verdad? como que le llama poderosamente la atención a los dominicanos bueno y pensar bueno eh, hay que tenemos que hacer esto porque quizá eh, dentro de, de, la, de lo que está pensando Luis Abinader, que se ve que es un hombre que lo que está trabajando, un presidente que lo que está buscando la, la solución el presidente que recibe un país en una, en, una, en una de las dificultades más grandes históricamente que ha tenido la República Dominicana que es el, el momento que Luis Abinader toma la, la rienda del poder pero parece ser que el nombramiento de esa Procuradora General de la República y ese pasado doliente que, a la cual el presidente de la República el expresidente Danilo Medina sometió vituperó ofendió eh, arrastró y que ella se supo defender como toda una dama y como toda una gran profesional a la Procuradora General de la República eso es lo que yo puedo pensar como ciudadano yo me imagino, Sergio, yo me imagino que en su momento el expresidente Danilo Medina tendrá la oportunidad de responder a preguntas que de seguro cuando llegue el momento le hará la prensa porque tras la cámara comentábamos ahorita que en ningún momento siendo presidente durante ocho años el presidente Danilo Medina pues mostró ningún tipo de preocupación ...ni inclinación por la política internacional... E ...internacional, no Danilo Medina le entregaba entonces, eso a Leonel, a me, fulano y a fulano... ...para que yo, se encargaran de eso, porque él... ...oye, Danilo Medina no salía de la Casa Nacional a San Juan, ese no salía fuera de este nada... ...yo me imagino, entonces que en su momento el expresidente pues tendrás la oportunidad... ...de expresar cuáles fueron las razones que lo llevaron, ¿verdad? a optar por ser miembro del Parlacen, que como tú señalas, el hecho de su investidura por ser expresidente, por eso le reserva, una especie de reserva ante este eh, eh, organismo que tiene que ver con eh, los países del área, como son los diputados al Parlacen. En su momento, dirá el presidente, para eh, es, expresará, porque hasta el momento, eh, en la gran mayoría de las personas piensa que... Ahí hay, eso gato, que yo pienso. ahí hay gato entre mascuto, el hecho de él claro, eh, mostrar el interés como fue juramentado en el día de ayer eh, como miembro o diputado al Parlacén. Oye, este momento, es que, no, es que ese, no es, ese no es su fuerte, ese no es su fuerte. Bien. Honestamente, no es su, Y más de tú pasar de una alta investidura a ser diputado, sí, por bien, Dios. Bien, eso. Oye, bien. y dejamos, le voy a dar un dato a, eh, histórico. Miren, bien. los acusados y condenados de Odebrecht de Guatemala, los hijos del presidente y el presidente, optaron por esa decisión de ser, de ser el, el miembro de Palace y lo fueron, y llegando a los Estados Unidos, fueron tomados presos por el caso de Odebrecht. Bien, en otro orden, Sergio Romero, tenemos que comentar y decir que el presidente Luis Abinader, en el día de ayer, pues, emitió el decreto que extiende el toque de queda por 20 días más, lo que significa que el toque de queda estará eh, llevándose a cabo nuevamente hasta el día primero de diciembre. Según eh, fue el decreto que el presidente en el de ayer emitió, eh, reiterar que a partir de mañana, día 12, jueves, eh, de nuevo, o eh, continuará más bien, porque hoy termina el, el toque de queda más reciente, del presidente y ya a partir de mañana pues inicia el mismo toque de queda con las mismas condiciones. Yo creo que ciertamente ayer nosotros pues lo comentábamos de que las autoridades estaban llamadas a seguir, eh, a extender el toque de queda porque aunque para mucha gente eh, mucha gente no lo cree ciertamente el toque de queda ha surtido sus efectos y muestra de eso es lo que decía antes de ayer el director de epidemiología del ministerio de salud pública donde expresaba que ciertamente nosotros, dentro de los países del área, somos los que hemos podido mantener eh, en, en, en condiciones, verdad, vamos a decir, controlada eh, la pandemia. Lo que él mismo como experto recomendaba a las autoridades, no relajar las acciones que habían sido tomadas, las medidas para evitar eh, el contagio del COVID-19. Esta la información, el presidente reitera que por 20, ratifica por 20 días más el toque de queda ya a partir de mañana, lo que tendremos toque de queda hasta el día primero de diciembre. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? Vamos a seguir exhibiendo un comportamiento desde ahora hasta el, 20, hasta el primero de diciembre, de manera que se pueda mantener el control de la de esta pandemia y vamos a ver qué pasa a partir del día primero, porque ciertamente eh, la mayoría de los dominicanos está esperando poder celebrar las fiestas navideñas, pero es responsabilidad nuestra. Que ciertamente podamos celebrar, como es característico de los dominicanos, esta la siesta más importante del año, que es la, la diciembre, la época de la Navidad. Así que tenemos nosotros que intentar ser responsables, acatando las medidas, sobre todo el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, que hemos sido nosotros bastante irresponsables en ese sentido, por lo que entiendo, no ha sido más efectivo no han sido más efectivas las actividades, eh, el, el, las medidas que tomado las autoridades. Así que vamos a esperar que a partir de en este proceso pues podamos se puedan cambiar, se pueda flexibilizar a partir del 1 de diciembre. Todo va a depender de las condiciones en que continúa eh, el comportamiento nuestro. Y ahí mismo, en ese mismo orden, Sergio, amigos televidentes, pues el presidente o las autoridades del gobierno se aprestan a que, a que se celebren las navidades, ¿verdad?, en la medida de las posibilidades, con una especie de innovación. Ya comentamos tras las cámaras, serio, que nosotros eh, hemos ido en múltiples ocasiones, eh, hemos cuestionado, hemos criticado las, la, la manera histórica como los gobiernos dominicanos han hecho entrega de manera eh, inhumana de, los, de las ayudas, sobre sí. todo las canatas navideñas en esta, en esta época. Vamos a ver si lo que plantea el gobierno lo que están planificando, lo que están programando las autoridades del gobierno. Ciertamente, estamos seguros que puede surtir efectos si se hacen tal cual ellos claro, claro, lo han dicho. Bajo la dignidad, bajo eh, la, la dignidad. Van a, eh, en las próximas horas estará el gobierno pues, dando detalle, describiendo la manera, la vía que van a utilizar para que esa ayuda en Navidad pues llegue. llegue, llegue como tú señalas, de manera digna, que cada quien pueda recibirla sin necesidad de tener que ir a exponerse eh, de una manera vejatoria, de una manera... Que una barza de tigre atropelle no a un pobre viejo. Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención y del gobierno poder lograr que se haga de esa manera, de esa manera digna, que los pobres o los más pobres puedan recibir esa ayuda en diciembre para Nochebuena, eh, puedan dar cátedra, a ese partido recién salido, un partido donde. 20 años haciendo Con conocimiento, eso. con escuela, con eh, formación. Oh, nunca, nunca, de, nunca pudo lograr. Gente eh, que un, un y, y, y un disertaban. partido, entre comillas, organizado, que sabía dónde sí. había que ir con las estructuras. Eh, suficiente y sólida sí. para eh, en, supuestamente sólida para lograr ahora, eso el único nosotros, partido el único partido que sus orígenes había en, a dónde estaba cada correcto, miembro y cada para persona lograr, para partidos, lograr no. lo que nosotros hemos dicho eh, en diferentes oportunidades a través de este medio ojalá ojalá que eso de la teoría señor pase presidente y autoridades pase a la práctica y que se pueda lograr se pueda sentar precedente en ese sentido, en la República Dominicana. Vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra. Hoy con el tema violencia intrafamiliar. Síntomas...